Que me que apoyo la mano, Vengan. ¿Qué pasa, Fermín? Hola, bebé. <risa> bueno, pues Fermín ya está en el santuario. A ver, un poco. Le quito la cabeza, la verdad, ¿eh? Sí. Vale, pues... No, de... viaje. Bien, no? ¿Estás en casa? ¿Estás <risa> <¿Nin>? oh. <risa> en casa? ¿Estás en casa? en en no se le pasará. Ah, sí, le